Diego Alonso Carvajal Jacam. Uh -huh. Contanos, ¿cómo fue tu detención? ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué hiciste desde la mañana? Contanos todo lo que pasó. Bueno, en el transcurso de la mañana, eh, yo trabajo en, en una panadería que está aquí nomás a 100 metros de mi casa. Entonces, estaba trabajando toda la mañana, me quedé parte de mediodía en mi casa y, si acaso, de las horas de las 4 cuatro y media de la tarde me fui a hacer mandado a Palí y, y no había salido en todo el, el día entonces ya me, me asusté mucho porque me agarraron los policías en la pura en en entrada del parque en la, en la entrada del puente entonces yo, ya de me detuvieron, yo pensaba en que me iban a requisar, pero simplemente me, me agarraron a la fuerza, me prensaron y, y me estaban ahorcando y me metieron a la patrulla como que si yo hubiera hecho algo y yo les dije, yo, ¿por qué me meten a mí? Y, y ellos no me dijeron nada, simplemente me metieron a la patrulla, me esposaron y me apretaron demasiado las esposas, no aguantaba aquí las, la circulación de la sangre en, en, en las manos. Y aún así tuve que irme de aquí hasta San, a Santa Cruz con las esposas así prensadas y ellos frenaban, aceleraban la patrulla para que nosotros pegáramos la cabeza y todo adentro y, y, y todo eso vimos en ese momento. ¿De qué te acusaban? Me acusaban de, de de fragancia, de que yo había cometido acto ilícito a las patrullas, que le había que quebrado los vidrios, cosas que yo no había ido en todo el día. A, a ninguna actuación de esas, sí. ¿Tenés testigos de que estabas, de que no fuiste? Eh, sí, eh, bueno, tengo un testigo que, que me vio en, en, cuando yo iba para allá, en el puente, me vieron, y tengo un testigo también que, que me vieron, digamos, que yo estaba en la casa, que yo estaba trabajando, ¿Te golpearon cuando te detuvieron? Eh, no, simplemente nada más me apretaron las esposas y me apretaron mucho el cuello, me hicieron una llave en el cuello y me metieron en el cajón solamente, pero sí, no aguantaba las ¿Hace o sea, ¿lo, lo detuvieron solo? Sí, me detuvieron solo. ¿Iba en la, ¿Iba en la patrulla, en el carro policial? solo. A... No, después ellos, como no, digamos, como ellos eh, no encontraron a las personas que habían destruido las patrullas, entonces ellos vinieron y agarraron a cualquier persona al azar, como una redada. Entonces no, yo fui a hacer un mandado y como llegaron a, a este, levantémoslo. Entonces ellos dieron la vuelta, volvieron a entrar a sardinar, digamos, del puente, volvieron a salir, y, y entraron otra vez y se empezaron llevando a, a, a, a mi amigo mío, a, a él. ¿Alberto? Sí, Alberto. Y ahí empezaron a recoger a todos, y, y en todo sardinal, y cuando recogieron a varias personas, ya se fueron para Santa Cruz. Entonces, aguanté todo eso con las manos aquí, no aguantaba la circulación de la sangre, y duré como ¿qué? una hora en la patrulla. ¿Qué edad tienes? Tengo 21 años. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Eh, me siento eh, de ahí mal porque no he, no he cometido ningún acto ilícito ni nada, no he no, de hecho nada malo a nadie para que me hagan todo eso y todos los daños que me han hecho, y policía, ya no puedo salir tranquilo a la calle porque de ahí pienso que me van a ver agarrar o algo ya algo que no he cometido entonces ya no puedo estar tranquilo simplemente. ¿Algo más? ¿Has podido ir a trabajar estos días? Eh, bueno, los primeros dos días que, que me pasó los problemas, me, el señor me dijo que me estuviera tranquilo porque estaba, no podía dormir tranquilo, me dolía mucho la espalda. ¿Cuál señor? El, el, el, el jefe mío del trabajo me dijo que me aguantara unos días para que Estuvieron a casa porque teníamos mal dormir en la cárcel también, ahí donde nos encerraron, estuvimos muy mal dormir y, y me dolía mucho el cuerpo, entonces me dieron unos días. ¿Cómo para que se recuperara? Sí. ¿Cuántas horas estuvieron detenidos? Nos estuvieron detenidos desde las 5 de la tarde hasta las 7 eh, de la noche. Al día siguiente. se 30, 30 horas. ¿Tú fuimos presentados ante un juez? Sí señor. Me hemos presentado ante un juez y todo, y. Fiscal. Eh, ¿Qué dijo el juez? Que nos harán libre para. vamos Mientras se, se solucionaba algún pro, el problema ese entre ellos. En el rebo que se tiene. ¿Pero van a ir a juicio? Sí, vamos al juicio el 18 de este mes. Yo medidas cautelares. Eh, no. Solo, bueno, solo nos dijeron que no nos acercáramos al, al lugar de los actos.